¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches Cuando son ya exactamente las 10 con 20 minutos Por la señal de Tu Zona X Comienza ¿Por qué decir comienza? Mejor dicho, volvemos ya Con una nueva edición de Ataque Directo Femenino Por la señal de Radio Tu Zona X Porque nada nos calla www.facebook.com Slash Tu Zona X En donde ya puedes sintonizarnos A mí, que les habla Gonzalo Prieto DJ Week desde mi hogar y también, por supuesto, como invitada, ya que en aprovecho de mandarle un saludo, porque me imagino que ha tenido un trabajo muy, pero muy arduo con sus equipos de forma tecnológica, con, el, con esto del teletrabajo, a nuestra compañera de labores y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera Femenino, Carla Ravera. Carlita, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Exactamente, hemos tenido harto trabajo, pero nada, motivada siempre al 100%, eh, sacando lo positivo de esta situación. Así que hay que darle nomás, más. Adelante. Oye, Carlita, bueno, ya habíamos adelantado algunos temas a nivel general en la prueba que habíamos hecho el día lunes, pero ahora ya entramos de lleno con el equipo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo que han realizado a través de, de redes sociales, Instagram, Skype con tus jugadoras? Porque, por lo que ya dijo la NFP, no va a haber campeonato femenino y también de las ramas juveniles hasta agosto. Exacto. Mira, eso nos enteramos ayer, ya lo veníamos pensando y era algo que era lo probable que sucediera. Pero nosotros estuvimos trabajando, bueno, estamos trabajando ya hace más de dos semanas con, con el entrenamiento vía online con las muchachas, planificando, adaptando todo lo que se venía trabajando, que, que estábamos avanzando súper bien en el tema de, del sistema de juego, modelo de juego, eh, la cohesión que es muy importante del equipo, el camarín, pero hemos, hemos podido adaptar todas esas situaciones y, y hacerlo igual, o sea, nos juntamos igual en el horario de entrenamiento, así que las chicas continúan eh, eh, insertadas, motivadas con, con esto, a pesar de la noticia que tuvimos ayer, eh, así que ahí tenemos que ir trabajando también en continuar y haciendo nuevas, nuevas formas para para que las chicas no, tampoco se agoten mentalmente, o sea, también tengan un poquito ahí de, de la psicología que se, necesite, que se necesita para, para pasar esa situación. Ya llevamos, más, ya llevamos prácticamente un mes de cuarentena, pero ¿ustedes desde cuándo ya comenzaron con esto? ¿Empezaron de forma inmediata, dieron un tiempo de descanso o estuvieron planificando ah. para llevar a cabo estos ejercicios? Claro, cuando, cuando comenzó todo, íbamos día a día, viendo qué sucedía este con, con la contingencia, eh, y hubo varias semanas que, por ejemplo, entrenamos menos Por ejemplo, ya dos días eh, o un día a la semana Y luego entrenábamos solamente los sábados eh, Posterior a eso, fuimos, fuimos observando que esto ya era más complicado Y de hecho decidimos antes que todos los equipos puedan suspender eh, la actividad ya hace más de dos semanas Cuando fue la suspensión de, lo, de los colegios Porque igual nosotros tenemos todas las categorías la sub-15, la sub-17 y la adulta. Entonces, ahí igual era una responsabilidad mayor en hacer o no un entrenamiento. De que el último entrenamiento, si no me equivoco, fue un día de semana, en la tarde, eh, que ahí estuvimos solamente con la adulta. La sub -7 no entrenó. Eh, y así fue paulatino. Hasta llegar a lo que estamos ahora, que eh, todo 100% online, eh, videos, eh, charlas, etc. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es la rigurosidad que has tenido en, con tu dirigida? Porque me imagino que no solamente el aspecto físico ha ido trabajando, sino que también el tema psicológico, el tema de las comidas, el tema del, del dormir también, porque estar mucho tiempo encerrado también influye en muchos ámbitos personales, psicológicos y sociales. Claro, nosotros igual hemos tratado de, de, de abarcar esos aspectos que son muy importantes el ámbito psicológico, bueno, como yo les comentaba En la prueba que hicimos el otro día De hecho estamos eh, con una coach Que nos colabora una vez por semana Y ella nos va, va planteando Distintas aristas eh, O temas para ir desarrollándonos Con, con, con la chicas en el equipo Frustración, etcétera Manejo de nuestras emociones Entonces ahí hemos, eh, abarcando, hemos ido abarcando esa, esa situación Del estrés de las jugadoras por, por el tema del encierro eh, Y además siempre fomentando eh, su alimentación y, y generándoles a ella la idea de, de hacer una rutina igualmente. Porque sabemos, bueno, estamos en casa, pero igual levantarnos eh, temprano, no, no quedarnos dormidos tan tarde, eh, hacer otras cosas, leer, buscar también otra, otras alternativas para, para matar el tiempo y que ellas no lleguen a ese estrés, ¿cierto? Porque igual... Eh, ansían todas, todas las jugadoras los futbolistas, nosotros, ansiamos estar en cancha, entonces es un estrés permanente entonces ahí le, le estamos dando esas herramientas para que ellas puedan desenvolverse mucho mejor eh, en el día a día y, y siguiendo con, con el objetivo a pesar que ya se nos sumaron, ya sabemos que en agosto, pero, pero siempre con esa visión, no, no perdiendo el, el foco Oye, ¿cómo te respondió la chiquilla en ese sentido? Porque bueno, gentileza del cuadro de Unión La Calera, tenemos algunas imágenes que vamos a ir mostrando a través de nuestro streaming y agradecemos por supuesto la sintonía que estamos teniendo en estos momentos y si quieren hacerles preguntas a Carla sobre el trabajo que está realizando el cuadro de Unión La Calera en sus categorías eh, juveniles y también con el equipo titular que por lo que tengo entendido ustedes van a jugar en la primera división B en este año, ¿verdad? Exacto, sí, la primera división B, estamos nosotros. Ya, a lo, que quería, a lo que quería entrar en este sentido es que me imagino que igual tú tienes que tener un itinerario que vas variando, porque no todas las chicas me imagino que responden de la misma forma, sino que también, obviamente, está el tema de sus días, de sus ciclos menstruales, el tema anímico, también el tema de las comidas. Hay un trabajo muy distinto y que debe ser también muy desgastador para ti y tu staff. No, claramente, claramente nosotros tratamos tal vez de hacer, eh, ver la parte general, pero siempre lo específico está... Porque, por ejemplo, en esto de la tecnología, hay muchas chicas que no tienen a lo mejor internet tan bueno, entonces a veces no pueden seguir la clase en vivo, pero se van adaptando, eh, o ellas se van comunicando, el tema de algunas jugadoras que siguen trabajando, hay varias jugadoras de nosotras que continúan en su trabajo, de estas son cinco, si no me equivoco, eh, que trabajan en turno, entonces ahí también hay un tema. Pero ellas han ido haciendo todo eh, a la medida de lo posible, eh, en distintos horarios, pero lo bueno y que yo agradezco mucho de las chicas, de las jugadoras, es que se ven que están muy comprometidas, están demasiado comprometidas y eso se, se siente, se ve porque ellas preguntan llaman, entonces eso recíprocamente pasa a nosotros como staff o cuerpo técnico te alegra porque finalmente hemos pasado, o al principio nos pasaba que de repente no, no había como un poco real, lo que yo siempre hablo y comentamos que Claro, nosotros como fútbol femenino siempre queremos muchas cosas o estamos pidiendo, que es obviamente lo, lo justo, ¿no? pero en, en algunas ocasiones no nos comportamos como tal. Yo entiendo que, que cueste y todo, pero si queremos ser profesionales tenemos que ser del minuto uno, del minuto cero, aunque no nos paguen ni un centavo. O sea, Efectivamente. No, no de un contrato, ¿cierto? Para yo recién comportarme como una profesional, sino que yo ya intrínsecamente tengo que serlo siempre. Entonces, eso también les tratamos a ellas de inculcar y creo que ahora, a pesar de esta mala racha que hemos pasado en el ámbito de salud eh, mundial, yo he sentido esa, esa, ese compromiso. Y es eh, por el trabajo que se ha hecho durante estos tres años, ya que llevamos con, con el equipo el mismo cuerpo técnico, han variado varias jugadoras, de que se han ido a varios equipos, eh, eh, primera división hay varias niñas, eh, jugadoras que han estado en nuestro equipo, entonces... Yo creo que eso te, te pone muy contento y vuelvo a decir, le agradezco a todas las muchachas porque sé que no es fácil, no es fácil, pero depende de nosotras, de más nadie, de nosotras para que esto esto siga creciendo y que, y que se crea realmente. Hoy le vamos a pedir a nuestro DJ, a DJ Fagui, saludo ah. a nuestro jefe que está a cargo de la puesta en escena, que nos pueda mostrar algunas imágenes del trabajo que ha ido realizando durante estas últimas semanas el cuadro de Unión La Calera, y quiero aprovechar de leer un posteo que tenemos en estos momentos de la entrenadora... Paola Mendoza, de INAF, donde nosotros dos estudiamos, tú en la parte técnica y yo en la parte comunicacional. ¡Qué genial verlos en vivo! Saludos, amigos. También saludamos al profesor Claudio Quintiliani, que nos está sintonizando. Tenemos también a Polinda Glasinovich, Lorena Pilar, de Villa Alemana, un saludo a ella. Manuel Jorquera, a nuestro compañero Alexis González, de la tercera división y Gonzalo Serrano, que también están sintonizando en estos momentos. Y acá nos acaba de escribir Lorena Pilar. Buenísimo espacio. Mira, acá tenemos una foto que es wow, bastante wow. bonita, que es gentileza de nuestro auspiciador Niu Levin, que son las jinetas de, de las capitanas de la sub-15, sub-17 y la rama mayor. Y ahí tenemos una foto en donde sale una chica que está con una polera colorina. Y también ahí tenemos cómo tú lo has ido trabajando con... Con las redes sociales, particularmente Skype, WhatsApp, ¿cómo has ido guiando y orientándote a la vez en cómo las chicas están realizando el ejercicio que ustedes le han ido pidiendo diariamente? Exacto. Bueno, hemos, hemos trabajado con, con esas plataformas, como bien dices tú. Eh, ahora también hemos incorporado Zoom, ahí la estamos probando. Eh, pero genial, o sea, ahí la Profe Pago, súper bien. Ha hecho, una muy bueno, ha hecho unos muy buenos entrenamientos. Ahí a veces también yo estoy presente y, y lo hacemos las dos al mismo tiempo. Eh, pero nada, sí se, se ha trabajado mucho el ámbito de la resistencia de base, ¿cierto? La resistencia aeróbica, eh, muchos ejercicios preventivos, el core, que es importante trabajar, eh, fuerza. Eh, ayer hicimos más localizado y así variando los ejercicios y la. Y la la puesta en escena para, para salir delante de esto. Aparte que tú señalabas que obviamente van a ser meses que van a estar stand-by, también nosotros no sabemos qué va a pasar con el coronavirus porque todavía no encontramos la cura, la forma de de cómo tratar este terrible mal que ha ido invadiendo a gran parte del mundo. Y lo otro es que también hay que trabajar un tema que es muy importante, que es la motivación. Que tú has hablado que tu equipo está muy motivado, que está muy insertado y que tiene hambre de lograr cosas, pero ustedes ya venían con una pretemporada exhaustiva, venían más de dos meses jugando. Nosotros habíamos hablado en el programa que habían partidos que habían tenido y que les ha ido bastante bien. Y me imagino que ya volviendo de todo esto, recuperar la mecánica no va a ser sencillo Pero se está trabajando psicológicamente para mentalizar aquello ¿Cómo eh, has sopesado esto? ¿Cómo has ido haciendo una síntesis con tu cuerpo técnico para poder sacar conclusiones? Cabe eh, um, recalcar igual que estamos trabajando las tres categorías, como yo le había dicho Estamos con la sub-15, la sub-17 y la adulta, en este caso la sub-17 también está llevando a cabo sus entrenamientos online, ¿cierto? a través de, de Zoom, distintas plataformas. Eh, y no quiero olvidarme de, de mencionar eh, al profesor que está a cargo de esta categoría, eh, que es el profesor Álvaro Rosas eh, que ha estado haciendo más eh, y títulos los trabajos, junto al profesor Sebastián. Pero nada, yo también quiero agradecerles porque son gente y personas y profesionales que realmente se ponen la camiseta muy comprometidos y gracias a ellos también las muchachas eh, tienen credibilidad frente a la persona que lo está dirigiendo y mucho respeto frente a eso y también ha pasado lo mismo con, que ha pasado con la adulta, que ellas están comprometidas también, motivadas, asistiendo a sus entrenamientos online, así que es, es importante decirlo que no solamente soy yo, hay mucha gente que está detrás. Eh, también las sub-15 que hay que mencionar quiero mencionar que la próxima semana ellas van a retomar sus actividades eh, para ellas el campeonato iba a empezar mucho más tarde de lo que iba a empezar la, la otra categoría, la última y la 17 pero teníamos ya trabajando las teníamos a ellas habíamos hecho algunas pruebas eh, el profesor Carlos Acuña que también está también terminando su... su tu estudios en Inas también esta experiencia en hornos eh, en estos momentos ya pero ojalá se pueda volver y eh, dar las clases con las muchachas eh, eso es destacar que a veces se, se nos puede ir de, de la idea y con respecto a tu pregunta de la motivación y el tema táctico va a ser muy difícil complicado ir retomando esos aspectos pero ahí hay que, hay que planificarlo muy bien. Yo creo que eh, apenas podamos volver pensando idealmente que sea un mes antes de lo que está programado el campeonato, pensemos que podamos volver a entrenar en cancha un mes antes, podemos llegar a, a un buen eh, comienzo de partido porque la idea es hacer o sea, más fútbol, dedicarnos tal vez a, a cosas técnicas, pero hacer más fútbol, más fútbol. Seguramente lo más probable es que organicemos algún cuadrangular. Ahí lo vamos a estar eh, eh, informando, porque necesitamos fútbol. Hemos perdido mucho Exactamente. completo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Yo creo que va a ser la, la, la mejor manera de también ella volver a, a, a lo que desean tanto, que es el balón, y volver el tema eh, de, de la táctica, etc. Y, y las posiciones que, que pueden ir variando en algún momento, pero eso, lo vamos a ir enfrentando así, armando cuadrangular, eh, haciendo partido suficiente adulta que de hecho así terminamos el último la último el último sábado que tuvimos práctica eh, hicimos un amistoso suficiente adulta que salió bastante bien muy intenso así que de de esta vamos a ir abordándolo Sí, eso lo recuerdo porque lo habíamos comentado en uno de los capítulos de Ataque Directo Fútbol Femenino, oye, acá tenemos una pregunta que nos realiza el profesor Claudio Quintiliani, a quien aprovecho de mandarle un saludo y que está sintonizando la transmisión, que pregunta ¿cuáles son los criterios que utilizan ustedes para se seleccionar jugadoras en el cuadro calerano? Mira, los criterios. Eh, hay que ser súper eh, también coherente en esto. Nosotros somos un, un club que, que lleva poco tiempo, o al menos nosotros, como yo les comentaba, tres años, eh, siendo un equipo prácticamente formador. Porque hay que ser sincero, ¿no? nos llegan gente que, que a lo mejor tienen mucho físico, ¿no? ¿Cierto? pero en la parte técnica a lo mejor hay mucha falencia. Entonces hemos... Nosotros en el primer año tuvimos que equiparar mucho a nuestras jugadoras, mucho, mucho, mucho. El segundo año ya teníamos eh, ya mejor técnica de ellas, había más, más cohesión del mismo equipo. Eh, y este tercer año nos han llegado piezas eh, bastante buenas. Yo creo que es por lo mismo por el proceso que hemos llevado. Pero siempre a nosotros eh, nos ha costado tal vez encontrar una jugadora que yo diga o que los profesores digan, no, está, pero... Idónea. O sea, yo la que diré... es la, la distinta, diría yo. Exacto, o sea, eh, una jugadora distinta, como tú dices. Nos ha costado, pero, pero este año nos han llegado muy buenas jugadoras y el criterio claramente es que la chica ya tenga su técnica adquirida. O sea, no, no podemos ya en este tercer año nosotros estar formando a la jugadora con veintitantos años, lamentablemente, eh, por todo sabido que que en fin, la sí futbolista, la futbolista empieza mucho más tarde, acá en Chile. Exactamente. Entonces, ya mucho su motricidad, su coordinación, tal vez más complejo de, de, de, de superar o de avanzar, entonces nosotros no hemos también pedido y, y, y hemos más, eh, tomado más atención que, que la jugadora que nos llegue y que nos han llegado varias, ya tengan esos asuntos superados porque prácticamente es el primer año eh, nosotros formamos a muchas jugadoras que continúan con nosotros gracias a Dios, pero las formamos porque ellas jugaban, por ejemplo, muchas, futbolito, venían del rugby fútbol y siempre quisieron, tuvieron el sueño de estar jugando a nivel NFP, pero ¿qué pasaba? No sé, iba, iba a la U o iba, no sé, a Palestino y no quedaba. Porque ya esos clubes tienen una historia detrás que es fantástica, entonces están en el momento que nosotros estamos ahora donde no, no querían ese tipo de jugadoras. Nosotros eh, tomamos a esas jugadoras eh, y fuimos trabajando de la base, una base <coughs> de cómo controlar un balón, de cómo hacer un slalom, etc. O sea, explicando eh, lo básico para llegar a lo elemental y después ya aplicarlo en cancha. Exacto, fue un proceso, pero arduo, arduo, arduo, arduo. Eh, de hecho, no sé, tengo un caso de, de Michel Barraos, que es una jugadora que ya tiene 32 años, si no me equivoco. Ella partió al principio con nosotras y ella, claro, siempre fue deportista, excelente, un físico excepcional. Ella jugó fútbol siempre amateur, amateur, amateur. Y nosotros vimos el potencial que tenía esta persona, esta jugadora, Michelle, y empezamos a trabajar con ella el del ámbito psicológico, el ámbito técnico. Y resulta que ahora, en este momento, es una lateral extraordinaria, o sea, de verdad, y no es porque esté callando, o sea, una persona que, que sube, baja, que puede centrar, su físico es excepcional para, para cumplir todas esas eh, tareas que se le encomenda o que encomenda en este caso la profe Paolo, que se la encomendó. Entonces, de verdad, cuando yo empiezo a recordar y pensar en todas las jugadoras que han pasado acá, se nos infla todos el precio porque en verdad es un trabajo muy, muy fuerte. Y es real, eh, unir la calera estos dos últimos años fue un equipo formador. Despertó a muchas jugadoras que venían de una base, por ejemplo, sus 17 hablo de Ciudad Muñoz, que estuvo en Sub-17 en Colo-Colo, y estuvo un par de años sin jugar, porque alguien por ahí eh, le dijo que no servía, eh, pero ella llegó, quiso retomar y llegó a nosotras. Entonces estuvo con nosotras dos años eh, y logró subir su potencial. Lamentablemente tuvo unas lecciones el año pasado por ahí que no le permitieron a lo mejor eh, jugar tanto en el equipo, estuvo en los últimos partidos, pero eso la llevó a estar ahora en la Universidad de Chile, por ejemplo. Eh, sí. También con Camila Silva, eh, eh, Priscila. Priscila, que es la defensa titularísima eh, Priscila, el, el apellido eh, Bueno, ella juega en augas eh, Y ella estuvo también con nosotras Del principio Excelente jugadora Ahora está jugando en primera división Entonces ahí tú te vas dando cuenta Que, que nuestro equipo Ha despertado y ha, y ha formado Muchas jugadoras para los equipos grandes Que ellos no lo hacen definitivamente Ellos no no forman a las jugadoras, ellas las reciben ya listas y empiezan a trabajar en el área táctica, ¿cierto? Eh, su, su sistema de juego, etcétera, pero la labor que hacen los otros equipos, por ejemplo nosotros u otros equipos que a lo mejor son más pequeños, es la formación y es, y es eh, lo que se valora más, tal vez, pero nosotros queremos llegar a, a, a tener y poder recibir ya, esta jugadora quiero, y que ellas también quieran estar, quieran estar en Unión La Caleta, que nosotros también tengamos eh, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra idea de juego clara, nuestra característica, donde las jugadora diga, no, ¿sabes que en vez de ir a la U, yo quiero ir a Unión La Caleta, Quiero decidir jugar ahí y ahí me voy a ir a probar. Pero eso todo es parte de un proceso, llevamos recién tres años, imagínate, Palestino lleva más de 11 años, la U de, la U de Chile, Colo Colo, mucho tiempo, Morning 11 años para llegar al nivel que ellos tienen en estos momentos. Participar en Libertadores, etcétera. Oye, vamos a pasar en estos momentos a nuestros auspiciadores y por supuesto vamos a continuar con esta conversación que estamos teniendo para ir conociendo el trabajo que ustedes han ido realizando tras esta terrible cuarentena que estamos viviendo que es debido al coronavirus. Queremos saludar primero que todo a nuestro auspiciador New Pring, que nos ha hecho productos muy, pero muy bonitos como tazones, también llaveros. Y ahí como podemos apreciar relojes, ahí tenemos un reloj de Unión La Calera que, que le hizo a Carla cuando estuvo de cumpleaños, cuando comenzamos este primer capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. También cuando le hizo regalitos a Gisea, a Marisela que estaban de cumpleaños la semana siguiente, a Denis, que le hizo llaveros. Visítenlos en su Instagram, arroba nubleprint, y si ustedes quieren hacerse productos, y esto no solamente para personas particulares, sino que también para clubes de tercera edición, radioemisoras, empresas, quiera, puede decir que sintonizó ataque directo y tendrán un 20% de descuento para todos sus productos. Así que agradecemos a Nubleprint y pronto vamos a tener una muy, pero muy buena noticia por un proyecto que estamos realizando en conjunto en donde quien les habla, Mauricio Lara, que es el conductor de Ataque Directo Tercera Edición, y tú misma, Carlita, vamos a estar participando. Así que ahí vamos a estar entregando mayor detalle al respecto. También queremos saludar a otro auspiciador que... Desde que comenzamos este periplo que es Ataque Directo Femenino ha estado muy pero muy activo con nosotros que es Estilista Turco. Estilista Turco que ellos son de Iquique que hacen unos cortes de cabellos y también unos looks para las féminas. Muy pero muy bonitos, muy llamativos y ahí hay unas fotos con un tra trabajo excepcional. Obviamente habíamos quedado de acuerdo que en marzo iba a hacerle una manita de gato a las chicas pero ya sabemos la situación que nos pasó pero ya retomando toda la normalidad, ahí esperamos tener a, a la gente de Estilista Turco acá en Santiago para que puedan atendernos como se lo merecen chiquillas, Visítelos en arroba eduardo guión K de kilo U-A-F-O-R para que lo puedan encontrar a través de Instagram y ahí pueden ver los tremendos trabajos que ha ido realizando nuestro gran amigo Balin, así que un saludo para ellos, ellos tienen su... su Sucede en Iquique, ya tienen la sucursal en Santa Cruz. Se iban a instalar en Santiago, pero por lo que ya sabemos no pudieron realizarlo. Pero esperemos que prontamente ya puedan estar acá en la región metropolitana. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentarias Deportivas Corur, quienes realizan un tremendo trabajo en lo que es la vestimenta de equipos de fútbol. Ya tenemos confirmado y lo conversamos con William A quien aprovecho de mandarle un gran saludo Que van a vestir sí o sí en esta temporada Al cuadro de Unión La Calera Que eso lo habíamos dicho en uno de nuestros capítulos Pero eh, con toda esta situación Se vienen cambios significativos Porque no había no habían debutado ustedes, ¿cierto ¿eh? Carlita? ¿no habían debutado todavía en el torneo? No, no alcanzamos no. a debutar Perfecto, bueno. eso también lo, lo queríamos comentar Porque... Ya vamos a estar mostrando la vestimenta del cuadro de Unión La Calera en donde va a estar figurando los logos de Ataque Directo y por qué no decirlo, nuestra casa radial Tuzona X también va a estar ahí en la camiseta de Unión La Calera lo cual ahí nuestro DJ está festejando con bombos y platillos no con el bombo de Unión La Calera que estamos viendo pero <ríe> lo está acelerando, así que de todo corazón agradecemos a William, pero no solamente en el fútbol femenino se la está jugando, sino que también en la tercera división, así que todos aquellos que quieran saber más detalle al respecto, escriban a su Instagram, arroba deportescorul, para que se puedan interiorizar con más detalle. También queremos aprovechar de saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de todo Chile. Saludamos a Bastián, que también dijo que iba a seguir con nosotros, no iba a seguir apoyando en este periplo que es ataque directo. Y también pueden visitarlo en su Instagram, arrobaacua.antu. Y también tengo que notificar que auspicia algunos clubes, como es el caso de Las Águilas de Santiago, que está a cargo de nuestra compañera de labores, Denis Pérez. Y por supuesto a ustedes también, Carlita, tengo entendido que los está apoyando con sus productos para que las chicas se puedan refrescar tras los entrenamientos y los partidos. Exacto, sí. Bueno, sí, así. bueno. Así que les vuelvo los vuelvo a reiterar, pueden visitarlos en su Instagram arroba aqua.antu para que puedan tener mayor información al respecto. Y finalmente queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, los mejores productos eh, en café, chocolates, también máquinas para poder preparar tu propio café, lo puedes buscar en www.bazarcafetero.com y en su Instagram arroba bazar.cafetero. Ahí estaban subiendo en su Instagram nuestros amigos de Bazar Cafetero unos chocolates que tienen un 75% de cacao uno y el otro tenía un 82%, o sea, imagínense el sabor para que los aquellos que son amantes del chocolate, como de ser de exquisito y también dar técnicas, porque ustedes comprenderán que cuando se hace café con cacao, quedan residuos, y ahí estaban explicando ellos que con los residuos no necesariamente lo puedes botar para la basura, puede servir para mejorar la piel, para cuidar los pies, también para trabajar los... Que es la garganta si tú te encuentras congestionado Así que no, se, no desaproveches En esas instancias Porque no solamente para beber café o comer chocolate Entrega productos a nuestros amigos de Bazar Cafetero Sino que también herramientas útiles Para poder cuidar tu salud Y también disfrutar sanamente Un delicioso café Reitero, arroba bazar.cafetero En su Instagram Y si quieren comprar sus productos Visítelos en su página web www.bazarcafetero.com ya, retomamos eh, obviamente esta entrevista que le estamos realizando a nuestra compañera de labores. Queremos por supuesto agradecer la alta sintonía que estamos teniendo en estos momentos, lo cual nos pone muy pero muy contentos porque vamos a retomar paulatinamente lo que es el fútbol femenino. Quiero aprovechar de saludar a María Jesús Espinosa, a Cristian Enríquez, también a, a Gabriela Socas que nos está sintonizando, a Alexandra Burgos. Carolina Duarte que Silvana Rubio Que están ahí sintonizando Y lo que te quería consultar Ya que estábamos hablando del trabajo motivacional El trabajo táctico El trabajo en cancha Lo que quería preguntarte Tú dijiste un tema Que me dejó pensando Es que ustedes todavía Sientes tú que no tienen una jugadora Por así decirlo Distinta que esta Pero me imagino que siempre un equipo tiene una jugadora aplicada ¿Cuál es para usted? ¿Ustedes, la jugadora que en hace caso a cabalidad con los ejercicios y todas las tácticas que han ido trabajando durante estas tres semanas? Bueno, mira, eh, tenemos muy buenas jugadoras. Eh, estamos ya nivelándolo, como yo te comentaba. Y si me sé, esta pregunta es una pregunta difícil, pero la que a lo mejor cumple, cumple esas condiciones. Eh, de cumplir los ejercicios, de, de también mejorar ahí en el ámbito táctico. Podría nombrar a una incorporación que, que yeah. es el vino de Santiago Morning, que es Sofía Pavés, que ella ya venía, Sofía. Sofía Pavés, venía de algunas temporadas en, en Morning, eh, que, que se fue adaptando muy bien al equipo. Eh, ella tiene una característica que, claro, es muy exigente con ella misma. Eh, siempre quiere hacer los trabajos muy bien eh, y se destaca por eso. Eh, también otra jugadora que viene del principio que, que su talento es, es muy excepcional, tal vez a lo mejor falta un poquito mejorar su físico, pero lo ha ido haciendo porque llegó a lo mejor por una forma física no muy ideal, eh, pero siempre vimos el talento de ella, que es Muriel Rodríguez, ¿Sí? que la quiero visitar y le mando un saludito cariñoso. Muriel Rodríguez, ella viene de, de Audas, ella estuvo un tiempo jugando en la sub-17 de Audas, eh, estuvo jugando también en la U de Chile un tiempo y ella tiene mucho talento. Y también eh, debemos destacar eh, eh, la personalidad, el ímpetu que le pone también en cada entrenamiento, eh, la garra, eh, a Camila Vargas. Que no, que no ya, puedo decir. perfecto. Mila Vargas, que es la capitana en este momento del equipo adulto. Ella partió tarde, ¿eh? digámoslo así, tal vez, de jugar a, a este nivel. Eh, y también se fue, se fue nivelando su, su, su tarea en, en el campo de juego. Ella ahora se desempeña como volante, o sea, como central de contención, digámoslo así. Eh, y ha mejorado mucho, pero ella. En su ser completa es garra, es pasión, entonces eso lo transmiten muchos equipos y, y, y, y la quieren bastante. Creo que con ellas tres me quedaría en estos momentos, pero sería... se puedo nombrar a muchas más, verdad. pero respondiendo a tu pregunta, para tal vez no alargarme tanto, elegiríamos a esas tres personas. Sofía, Lavrie ¿Ya? y Camila Vargas, por, por distintas características, pero hay muchas otras que, que, que están mejorando y están destacando bien en el equipo. Oye, esto no lo puedo evitar preguntar. ¿Cómo ha ido trabajando la Chelita su recuperación? Chelita, mira, eh, súper bien. De hecho, el último entrenamiento que tuvimos en Cancha, que hicimos el amistoso con, con la 17, jugó extraordinario. O sea, se abrió como tres veces, <ríe> porque la característica de la Chelita era su juego muy intenso, muy de roce. No, no, no había miedo en, en, en su juego, y aparte ella es muy rica técnicamente, entonces ella se barría, luchaba 100% todos los balones eh, y, ese, y ese partido estuvo muy, muy intenso para ella, eh, lo disfrutó a Concho porque ya llevaba más de un año sin, sin poder jugar, pero bien, anduvo bien, dentro de todo lo que se pudo observar, porque no jugó todo el, todo el tiempo, jugó el último tiempo, que fueron 15, 20 minutos. En cancha, pero um, ella de a poco va manejando también su ansiedad. Eh, sí, sí, sí. ¿Cuánto estuvo sin jugar? Destacar el tema de la celita en este caso, que Sara Casanova, que ha sido su kinesióloga, eh, de hecho, ella estuvo con nosotros en los últimos dos años. La kinesióloga eh, ha hecho un trabajo extraordinario que, que, que ha ayudado a que Estela pueda estar ya en cancha, eh, mejorando cada aspecto. O sea. Um, Carita ha hecho un muy buen trabajo con Celia, con, con que hay que también nombrarlo y destacar. Buenísimo. Oye, a todo esto quiero señalar lo siguiente, que estamos hablando de la chelita. nosotros íbamos a hacer la rifa justo cuando ya comenzó esta cuarentena progresiva, después que se transformó en total en algunas comunas y que ya ha ido desafortunadamente aumentando considerablemente el número de contagiados. Sí. Eh, íbamos a hacer la rifa el día lunes, pero desafortunadamente como les comentaba de antemano No lo podemos realizar, pero ya apenas volvamos A la radio, la vamos a hacer Eso lo quería dejar públicamente estipulado Porque ya por parte de New Lebris Nos llegaron los premios, Kurus también se iba a colocar Con algunas cosas y, y la idea es que obviamente La queremos hacer a lo grande, eso lo quería Notificar de antemano por aquellas personas Que me estaban consultando por la rifa La vamos a hacer sí o sí Pero apenas esto se acabe Primer programa de ataque directo femenino Va a ser la rifa para la Chelita, así que eso quería señalar Y lo otro que no te puedo dejar de preguntar Que igual es un tema bastante delicado ¿Qué te ha parecido el manejo comunicacional De parte de algunos medios Con el tema del fútbol femenino? Porque desafortunadamente en los medios masivos No se ha dicho nada más que el tema Que cristian Endres, la Carla Ah, no, me recuerdo la pillo en este momento La chica está que también La Carla Guerrero, gracias, ahí está, la Carla Guerrero también que estaban por el Mundial de Francia, han ido mostrando algunos videos, pero no se ha ido hablando, como sí si se ha hecho en otros equipos, incluidos de la primera B en el, en el ámbito masculino, no se ha ido hablando de los trabajos que ustedes realizan, también de, la, de las condiciones que están viviendo ahora, porque no solamente en el aspecto físico les ha ido jugando en contra, sino que también en el aspecto económico me imagino que también han tenido que solventar muchas cosas, porque obviamente ustedes dependen de de la gente que va a los estadios El tema de los contactos, los amistosos Los auspicios Y es un trabajo que igual ustedes hacen de forma muy Pero muy ¿Cómo decirlo para que no suene feo? Muy muy amateur Pero con un corazón Y con una, con una garra que yo se las admiro No solamente a ustedes Sino que también a muchos equipos femeninos Que si bien tienen el nombre de clubes profesionales Se la han tenido que arreglar prácticamente solas Exacto, mira, me parece lamentable, o sea, siempre yo comentaba, está bien, tiene elder en nuestro, a lo mejor nuestra, nuestro gran ejemplo, ¿cierto? Carlita Guerrero y muchas más de la selección, pero creo que, que ellos mismos, los periodistas o periodistas deportivos, caen en, en los facilismos y finalmente no es una sección de deportes, sino más bien en la sección del fútbol masculino que Alexis, que Vidal, que bla, que bla, que bla. Entonces, a mi, a mi punto de vista es, es lamentable, o sea, y yo no sé qué esperan, la verdad, para, para equiparar esto. Puedo destacar, sí, tal vez en el CDF hay, hay algunos espacios que he visto también que está eh, una jugadora, y se me fue el nombre en este momento, que volvió a Australia y ella está conversando de eso, pero en el CDF. O sea, un canal que no todo el mundo tiene, no es televisión abierta, eh, conversando algo de, eso, de esas situaciones. Pero yo creo que hay que llamar la atención a, a esos medios de comunicación, la verdad. Porque, como tú dices, o sea, nosotros trabajamos con nada, con nada. O sea, trabajamos con corazón, con garra, con la pasión, con, con lo, el verdadero significado que, que fue en un comienzo jugar fútbol. O sea, en el año 60... Los jugadores que jugaron el mundial estaban en peor situaciones o quizás en la misma situación que las mujeres ahora. Entonces, ellos también tenían que trabajar y entrenar y participaron en un mundial. Resulta que, claro, alguien vio, tuvo visión o llenó estos negocios. Y resulta que eso pasa ahora con las mujeres. Pero no, no quiero yo esperar o que pasen 30 años, no quiero pensar eso, que pasen 30 años o 40 años para lograr lo que tienen los varones hoy Creo que ya es tiempo de, de, de verdad eh, creer y que la gente que tiene el poder adquisitivo crea y que se la juegue. Los dueños de los clubes, siempre lo comentamos, eh, que realmente den el espacio y que saquen estereotipos y que no piensen tonteras. O sea, está bien, mucha gente eh, sigue equipos o es presidente de equipos, gente adulta, eh, pueden tener pensamientos diferente o, o más cerrado pero creo que en el fútbol femenino lo que importa es que la jugadora haga deporte, o sea, que, que, que vea yo a mi hija o mi hijo viendo a un a un referente femenino o masculino. Que no, ¿Sabes que por qué no... te lo comento? ¿Sabes por qué te comento esto? Porque recientemente había leído un artículo en donde a los jugadores de palestinos de la rama masculina le habían brindado vacaciones hay algunos jugadores que la parte masculina ya me se colocó lo católica Iquique, universidad de chile entre otros estaban viendo otros temas que son la parte salarial obviamente ellos son profesionales tienen contratos tienen esas facilidades que ustedes desafortunadamente aún no las tienen pero no solamente ustedes, sino que también otros equipos femeninos también han ido trabajando constantemente, lo han ido mostrando en sus redes sociales, han ido haciendo ejercicios, trabajos a través de, de redes sociales, a través de Skype, a través de, de WhatsApp, para mantener obviamente el físico, pero desafortunadamente no está la parte colectiva trabajándose todavía, que eso... Obviamente les va a traer consecuencias a muchos equipos que ya lo estaban trabajando en sus respectivas pretemporadas Como habíamos comenzado de antemano Pero el tema, Carla, yo creo que pasa por lo siguiente Yo creo que es muy importante la labor que están realizando ustedes en este momento De mantener ciegamente eh, un hábito de trabajo en la parte física Me imagino que obviamente trabajan con balón, le piden a las chiquillas hacer ciertas actividades con él pero me imagino que ustedes tienen que trabajar algo que es la mentalidad, y la mentalidad en estos momentos para una futbolista es muy, pero muy importante, porque como habíamos dicho, el encierro es un factor muy preponderante para el estrés, el aburrimiento y el desgano, me imagino que igual es un trabajo muy fuerte, porque, digámoslo, ustedes las mujeres tienen cambios eh, cíclicos, en la parte menstrual, que obviamente condicionan en algún aspecto, y ya lo habíamos comentado nosotros como programa, que lo tienen que trabajar, que lo tienen que analizar, y ahora, como yo recuerdo, cuando hablamos de ese tema, ustedes habían dicho que eso se contagia, entre comillas, ahora, ¿cómo lo manejan en ese sentido? Porque obviamente están separadas las chicas, obviamente están en sus hogares, bueno. y, y es un tema. ¿Por qué? ¿Por qué te lo comento? Porque... En la internet he conversado con algunos dirigentes que me han dicho, es complicado, es complicado, es complicado. Y creo que para ustedes también es algo que tienen que manejar para poder llevar a cabo los planes y objetivos que tienen en mente. Es complejo, es complejo. Mira, igual nosotros tratamos de igual llevar como una, una base, de que lo vamos a hacer eh, de nuevo, ir preguntando, ir preguntando, eh, en qué ciclo va, etcétera, para, para ir sabiendo igual... Y, Cómo cumple o cómo, cómo se dispone en ciertos días, ¿cierto? Pero ahora que están en igual es más difícil como, como testearlo Pero bueno, uno es mujer y se da cuenta igual Claro <ríe> pero, pero no, es, eh, ahí de a poquito lo vamos sobrellevando Y finalmente a veces, vamos, hay que darle para adelante nomás eh, eh, Es parte de, eh, y con respecto a lo que tú comentabas de los varones El tema de su sueldo. Eh, obviamente es complicado para todos, hay muchos trabajadores que han sido despedidos, de hecho cercana, cercano, muy cercano a nuestro equipo, eh, un, bueno, ha quedado sin trabajo un, un profesor de nuestro staff, imagínate, nosotros igual, eh, antes de que pasara todo esto, hemos, habíamos tenido conversaciones con el gerente de Calera, eh, con, con Tomás Roca, y hemos tenido también la promesa de, de la ayuda, de la ayuda, ¿cierto? Un cierta cantidad de dinero que, que tendría que llegar. Ahora con esto, obviamente todo se va pateando en el tiempo como se dice, pero yo creo que ahora los jugadores tienen que eh, no sé, poner el hombro nomás, el peso a las balas y salir adelante, pero acá tengo jugadoras que pasan eso todo el tiempo. Muchas niñas a veces no tienen que comer. No, wow. vos no estás para entrenar, entonces... Creo que, que ellos, a lo mejor, si pensamos en la empatía, van a tener mucha empatía con todas las jugadoras femeninas, que es la mayoría de la que recibe sueldo. Oye, ninguna, ninguna de las chiquillas está con diagnosticada, ¿verdad? Con coronavirus. ¿Eh? Gracias a ninguna. ahí hay... bueno. Agradecer a Camila Vargas, que ella también está haciendo el tema de, de la encuesta. Eh, prácticamente semana a semana estamos haciendo la, la encuesta, cómo se encuentra, cómo se actúa cómo está la familia, entonces estamos haciendo el seguimiento de la salud de las mujeres, en este caso de te la uva. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ya estamos en otoño, si bien hace calor en la región metropolitana, Santiago tiene muchas diferencias climatológicas porque es una cuenca, eso estamos muy, pero muy claro al respecto, pero ya a finales de abril, principios de marzo, el clima va a cambiar radicalmente y eso también es un tema que me imagino que lo deben ir analizando para los futuros trabajos. Exacto, gracias a Dios, como te digo, están todas sanitas, saludables, una que otra ha tenido algún resfrío, alguna alergia, pero nada más de, de, de preocupación, gracias a Dios. Y siempre, y en cada entrenamiento, volvemos a reiterar eh, que no salgan, no se expongan si no lo necesitan. Eh, varias de nuestras jugadoras también están en la universidad, entonces están con sus clases online, y ellas han, han sido bastante responsables. Así que queremos que siga así, que nadie se enferme con ese bicho, pero nada, si llega a pasar nomás cuidarnos y, y nada, tener pensamiento positivo para, para afrontar lo que lo que sea. Estuve mirando la televisión un momento y en verdad que así, flop no me gusta verlo tanto ahora porque siempre son, han sido malas noticias, vi el tema de Ecuador, me pareció tremendo, entonces por, por eso te lo consulto, mejor sí. prevenir antes de curar sobre todo si ustedes están trabajando el aspecto físico, exacto, nosotros cada vez, cada vez vamos recordando y que, que tomen las precauciones, todos docentes que tiene que comprar vaya con guante regrese, cambiese la ropa, hemos mandado todo eso, esa esta o sea, en... hasta, esas cosas, hasta esas cosas ustedes tienen que indagar sí o sí ¿Cómo? Hasta esas cosas tienen que indagar sí o sí con las chiquillas Por ejemplo, sí. si van a comprar, que, que usen los guantes, que usen las mascarillas, que se laven las manos Que hagan caso con respecto a los cuidados Exacto, recalca, recalcándolo para, para evitar eso o sea no, no queremos a ninguna chica que se contagie, no, no, no, no puede tenemos que estar... y, bueno, es la idea, es la idea, y no solamente hablar de fútbol que estamos haciendo ahora, cómo están trabajando, sino que también educar a los chicos y a las chicas que nos están sintonizando y que practican este deporte, sea de forma amateur, sea de forma profesional, que tomen los resguardos, que se cuiden, porque es una enfermedad terrible el coronavirus, y obviamente nosotros como radio, aprovechando esta instancia, queremos unirnos, por supuesto, y mandarle un saludo a Johnny Herrera, porque desafortunadamente ya se corroboró que debido al coronavirus falleció su madre. Así que eso no se lo decíamos a, na a nadie, me imagino la situación por la cual debe estar pasando. Y hay un tema al respecto que cuando una persona muere por coronavirus, el tema de, del sepelio es muy complejo porque te puedes contagiar de esa enfermedad. Así que por eso también es bueno que ustedes también en ese sentido, y no solamente ustedes, sino que también los diversos clubes femeninos orienten a sus chicas para poder trabajar este tema, cuidarse, tomar los resguardos, porque, como hemos comentado, no está la cura, no están los tratamientos, si la única forma de hacer caso es no salir, es quedarse en la casa, porque, ¿por qué te lo digo? Porque me imagino que en algunas de ellas debe estar la motivación, oh, yo quiero ir a correr a la calle, hacer los ejercicios que me dice la profe, pero que en mi casa no me siento cómoda. Yo creo que hay que tener harta, pero harta paciencia en ese sentido, y ahí obviamente cranearse para buscar los espacios. Exacto, eh, o sea, igual me tus palabras, eh, también lo vi cuando vi el noticiero un montito, y obviamente nadie quiere tener esa noticia, imagínate no poder despedir tu ser sentido, es algo que eh, no sé, no creo que nunca jamás va a poder resistir. De, de dar tacha y las muchachas y todas las niñas que a veces, claro, por, por ser a lo mejor más infantiles o, ah, no, si no me va a pasar o creerse fuerte, pero tienen que tomar esto no, no salgan, no salir y por lo menos nosotros adaptamos todos los ejercicios que, que se, han ido, se adaptan a un espacio pequeño, tres metros, cuatro metros, que es un claro. barrio, entonces... Evitar lo más posible que ellas salgan y pongan, porque eh, estar así como tuvo Johnny Herrera, lamentablemente, eh, a nadie uno solo gustar, y eso no, nunca se va a olvidar, entonces no, no podemos pasar la verdad. Efectivamente, hoy tenemos un par de preguntas que han realizado algunos de nuestros auditores a través del Facebook Live Streaming de Tu Zona X, partamos con el profesor Claudio Quintiliani nuevamente, que te Pregunta lo siguiente, y encuentro muy buena la pregunta. ¿Quién es el duro en el cuerpo técnico? ¿El PF, la coordinadora o el entrenador? <risa> yo creo que en estos momentos el duro, duro, duro es la ADT. Totalmente. Es la RT. Sí. sí ¿Y tú que... cómo te describes en ese caso? ¿Yo? Sí. Eh, yo estoy ahí como en media. <risa> o sea, tú tienes Pero... que ser mediadora en ese caso. Claro, claro, pero cuando estuvo entrenando era, era como la más suave, a lo mejor comprensiva, siempre exigente, o era como, como que tenía esa característica, y la profe Pau ella es totalmente dura, fuerte, pero en cancha, en cancha, exigente, pero ella dentro de todo tiene esa característica también que da mucha confianza a, su, a sus dirigidas, entonces ahí también lo puede... Eh, equilibrar, pero claramente Ahí en las fuertes, sí. Y en, en las sí. 17 Álvaro Rosa, también en el GATEC, También en el fuerte. <ríe> o sea, hay mano dura en ese caso con el cuadro de, de la Aguilera Exacto, sí, bastante mano dura <ríe> No, pero está bien Hoy acá tenemos otra pregunta de nuestros amigos De la cancha Página Saludo a mi compadre Beto Que está sintonizando en este momento el programa Y que hace una pregunta, porque él también es entrenador Que me parece bastante interesante ¿Qué metodología es la adecuada para trabajar en esta situación que estamos viviendo? ¿Microciclo o periodización? Mira, eh, los microciclos, estamos trabajando semana a semana, eh, viendo lo que las muchachas van, van necesitando. Claramente se va adaptando, se va trabajando la resistencia intermitente, que es lo que más se trabaja en el fútbol en este caso. Eh, y no dejamos de lado el, el ámbito funcional y el core Pero yo creo que lo, lo mejor que se puede realizar es el microciclo En este caso Oye, yo sé que tú eres coordinadora obviamente del cuadro de Unión de la Galera ¿Has tenido el contacto con algunos equipos para ya organizar amistosos eh, Algunos micropartidos cuando ya esta situación se regularice? Mira, aún no concretamos nada Aún nada, pero yo estuve... En Previo a que pasara todo esto, estuvimos hablando con San Luis, porque queríamos hacer un evento presentando a todas nuestras jugadoras y va a ser el 28 de, de marzo. Queríamos hacer ese evento eh, con el amistoso San Luis. Yo creo que volveríamos a ver esa opción, viendo lo que es el clásico y todo. Pero ahí tendríamos que conversar, que también tenemos harta comunicación con con el equipo de Cobresal, que tuvimos los últimos amistosos, eh, Autos Italiano, que nos hemos enfrentado algunas veces, pero ahí tenemos que ir viendo, la verdad. Quedamos ahí, yo creo que el, lo más cercano que tendríamos ahora es ver y, y programar el partido amistoso que teníamos con Salud, que iba a ser el 28. Claro, ahora obviamente... Yo creo que ustedes tienen claro que se jugaría solamente una rueda, porque el campeonato comenzaría en agosto y se tienen que cumplir con compromisos. Y lo otro también es que acá en Chile se va a jugar la Copa Libertadores Femenina, que se llevaría a cabo en octubre, pero como te digo, esperemos que suceda con el coronavirus, que esto se solucione, que se encuentren las curas, los tratamientos respectivos, para que retomemos el fútbol femenino, porque Chile iba creciendo, iba creciendo no solamente en el ámbito a nivel de selección, sino que también... Eh, en el ámbito futbolístico, ya habían algunos clubes que estaban teniendo contratadas a sus jugadoras, otros que iban haciendo eventos amistosos, promocionándose las redes sociales, haciendo transmisiones también en este tipo, mismo tipo de medios, cosas que nosotros también nos pone contento porque la idea es que sumemos, no restemos. Así que eh, creo que íbamos por buen camino, desafortunadamente pasó lo que pasó, pero la idea es que sigamos informando, educando a la gente que nos sintoniza a través de tu zona X. Con respecto al fútbol femenino, porque nosotros vamos a dar cabida a los clubes. Queremos seguir haciendo entrevistas a otras entidades que están pasando esta instancia. Así que, profe Quintiriani, en la interna hablamos después. Pero sí tenemos que consignar, Carlita, que ustedes igual están haciendo un trabajo arduo lo han ido promocionando en sus redes sociales. Y sigan así, sigan así. Y obviamente buscar herramientas para seguir adecuándolas a sus chicas en este periodo que es bastante complejo que es la cuarentena sí nosotros vamos a seguir adelante eh, vamos a superar esto tenemos hartas ganas ya de volver que pasen luego estos meses pero no estamos estamos con con mente positiva y sabemos que todos los otros clubes están igual así que por mi parte también le mando un cariñoso saludo a los demás equipos que también están haciendo sus clases online Y a todas las jugadoras de verdad Que es admirable lo que ellas hacen Por cero pesos. Así que ojalá que Exactamente. Esto Exactamente. eso... Exactamente Exactamente, eso hay que sacarse el sombrero Y lo encuentro muy pero muy valorable Y también esa añoranza romántica Del futbolista de antaño Que hacía todo esto por la camiseta Como ustedes lo están realizando Y que llevan ya tres años trabajando De forma ininterrumpida Oye, esto no, no puedo evitar de preguntarlo, porque ya conocimos a Carla Ravera, coordinadora, una Carla Ravera que trabaja con Unión de La Calera, pero ahora vamos con Carla Ravera, comunicadora, Carla Ravera que trabaja en Ataque Directo. ¿Qué significa para ti tu zona X y qué relación lo haces con tu? Escuadra, porque nosotros vamos a ser Obviamente auspiciadores de ustedes Y a nosotros nos llena de orgullo Porque somos el primer medio que auspicia A un club femenino profesional Mira, de verdad Yo me siento Honrada por, por, por esta oportunidad Yo creo que, que El destino quiso esto Yo creo que también habla del, del Trabajo que venimos haciendo Y que esto llegó en el momento preciso yo voy a estar siempre agradecida a lo mejor estando acá en otro equipo o ya tal vez en otro país eh, siempre lo voy a agradecer y para mí algo muy importante y de verdad los admiro también a ustedes como tú son X porque ya sabemos o sea, no cualquiera eh, hace estos espacios o sea, son espacios importantísimos pa para, para el fútbol femenino o el deporte en general porque hablamos recién que la televisión se nos habla de fútbol, de Vidal, de Alexis, y en verdad no abarca todo lo que, lo que realmente es. Entonces, de mi forma de ver, estoy absolutamente agradecida y yo dentro de lo que puedo hacer con las chicas, siempre les voy nombrando, chicas, visítenlo, eh, conozcan, para que también sepan que esto tiene mucho trabajo detrás. O sea, no es llegar y ponernos acá y hablar. O es sea, tiempo que se da, que se da son son instrumentos que se necesitan entonces eso es muy valorable y, y nada me, me encanta, aparte de la oportunidad que se me dio en eso, en, en la comunicación, es algo muy bonito y que tal vez en algún momento me decida quizás a, a perfeccionarme, porque yo en mi vida he hecho gracias a Dios hartas cosas me han dado la oportunidad y siento que cada cosa la he podido aprovechar y aprender de cada momento o sea, no soy una persona que, que o, o que se niega a, a distintas situaciones eh, por sí. mi parte eh, algo genial personalmente sí, eso, eso me me consta y no me quepa duda. Vamos a pasar nuevamente a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que ustedes puedan sintonizar este programa a través de la señal de tu zona X, partiendo con nuestros amigos de Nuble Print. Visítelos en su Instagram, arroba nubleprint, y también ahí pueden informarse de todos los trabajos que ha hecho nuestro amigo Eduardo Asensio, ya sean llaveros, tazones, chapitas, también... Relojes como ustedes pueden observar El que tiene Carla en estos momentos de Unión La Calera Que se lo hizo para su cumpleaños También a Marisela le hizo uno A Giselle porque estaban de cumpleaños Y quiero señalar que le debemos a Denise su Su regalo Porque también le habían hecho uno de cumpleaños Ella está de cumpleaños el día 16 de abril y le hicieron un reloj De Colo Colo porque ella Siendo venezolana es hincha del cuadro que di dirige la ecuatoriana Vanessa Arauz. Así que agradecemos a New Lepin y pronto vamos a tener noticias con ellos de un proyecto que tenemos en mente. Y les reitero que si ustedes mencionan ataque directo, si son una pyme, una empresa o algún curso de colegio o club deportivo de carácter amateur profesional quieren hacerse todos estos productos que estamos comentando y dicen que ustedes eh, vienen de parte de Ataque Directo Tendrán un 20% de descuento En sus productos Así que este es el momento Por la situación que estamos viviendo Que apoyemos a los medios independientes Y también a los eh, emprendedores Aquellos que hacen cosas Para que sigan eh, mejorando Y sacando nuevos productos Es la instancia de, de ayudarlos Para que puedan seguir adelante También queremos saludar A nuestros amigos de Estilista Turco Visítelos en su Instagram en donde ustedes pueden apreciar los diversos cortes Y también eh, tipos de estilismo que han aplicado en algunas chicas Ellos se encuentran en Iquique También tienen una sede recientemente inaugurada en Santa Cruz Y próximamente ya solucionándose toda esta situación Se van a instalar en Santiago Y nos vamos a poner al día con las chicas Así que pronto vamos a tener noticias también con nuestros amigos de Estilista Turco Visítelos nuevamente en Vamos también a saludar a nuestros amigos de Indumentarias Corur, Indumentarias Deportivas. También queremos mandarle un saludo a William y a su gente. Ellos colocaron un anuncio a través de sus redes sociales que todo eh, la, el staff que hace la ropa deportiva están en sus casas, están haciendo caso a la... A la prescripción que entregó el gobierno, pero ellos ya solucionando esta situación van a poder retomar su trabajo y por supuesto todos los compromisos que tienen no solamente con ustedes como entidad, sino que también con nosotros mismos y también con otros clubes. Así que visiten los deportes también ahí pueden preguntar por el tremendo trabajo que hacen y apoyamos por supuesto a esta tremenda iniciativa de indumentaria deportiva. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, saludar a Sebastián que también hace posible que llegue productos muy, pero muy apetecibles para nosotros, lo que es el agua purificada, ya que a muchos, me incluyo, nos gusta el agua purificada más sana, de hecho. Visítelos en arrobaacua.antu y ahí también pueden saber que está apoyando al fútbol femenino, no solamente Unión La Calera, también al cuadro de Águilas de Santiago, donde está nuestra compañera de labores, Denis Pérez. Y finalmente nuestros amigos de Bazar Cafetero, visítelos en Instagram, arroba bazar.cafetero y también en su página web, ya que es una tienda online, él le hace un delivery donde pueden obtener sus diversos productos, ya sea café, chocolate, herramientas para poder confeccionar tu propio café y también te enseña a cómo utilizar el café de forma orgánica www.bazarcafetero.com En su página web ahí pueden encontrar el WhatsApp para que se puedan contactar con Luis, que es el dueño de Bazar Cafetero, y también a través de su Instagram, arroba bazar.cafetero. Carlita, ya hemos ido hablando con mayor detalle con respecto a Unión La Calera, pero no puedo evitar consultar lo siguiente: ¿Cuáles son las redes sociales del cuadro de Unión La Calera para que puedan seguir no solamente lo que han ido realizando este último tiempo, sino que los trabajos que están haciendo? con sus jugadoras? Bueno, estamos en Instagram y en Facebook, en Instagram nos llamamos Unión La Calera FEM ANFP, y ahí todos los días eh, vamos subiendo historia, vamos mostrando un poquito lo que, lo que entendamos día a día, publicaciones, saludamos a nuestras jugadoras, hoy día estuvo de cumpleaños Elizabeth Manzano, no sé si lo vieron en el posteo, sí, y sí lo Añitos recién. Eh, y ahí vamos eh, conversando, dando preguntitas, y en el Facebook también, ahí también vamos vamos posteando las noticias que van ocurriendo en el equipo, así que para que nos digan. Buenísimo, ¿algún mensaje que tú quieras brindarle a tus jugadores y también a los amantes del fútbol femenino? Usted, el mensaje sería paciencia muchachos, paciencia, ya vamos a eh, digamos las recomendaciones que le den... <risa> Perfecto. <risa> Perfecto. <risa> y ánimo nomás Que vamos a salir adelante de esto A todas Perfecto, hoy tenemos posteo acá En nuestro streaming www.facebook.com Nos escribe Cristian en Ríquez, ahí le manda saludos a un amigo de él para que sintonice el programa Acá te manda saludos, buena chora seca te escribe Gabriela Socar, eh, maravilloso programa, saludos Y también queremos aprovechar de saludar a otros auditores que están sintonizando el programa Que también ahí han puesto me gusta a nuestra transmisión Tenemos a Gisela Acuña, tenemos también a Alexandra Burgos, Camila Campos que está sintonizando Rosita Ramos eh, también queremos saludar a Silvana Rubio, a Karen Fres, a Cristian Enríquez nuevamente y Jorge Valenzuela. Así que a todos ellos les queremos mandar un tremendo saludo. Y nos escribe también Polinda Glasinovich, que nos manda el siguiente saludo. Que dice lo siguiente: acá se me perdió, lo vamos a buscar. Saludos Gonza, hacía falta el programita. No, pero. Yo soy Arroz Graneado acá, y aquí está la Carla, está Marisela, está también la de Nick y C, que se van a ir sumando las futuras transmisiones. Y pronto ya vamos a estar informando sobre la tercera división. Ahí estamos coordinando con los chicos para hacer la transmisión ya de ataque en tercera división. Pero hoy vamos a hacer las pruebas respectivas eh, pronto, así que ahí tienen que estar atentos a las redes sociales de tu zona X. Y por supuesto a nuestras redes sociales que son Instagram, arroba Ataque Directo Radio También en nuestra página de Facebook, Ataque Directo FM Para aquellos que me han preguntado qué significa FM, no es frecuencia modulada, es femenino, masculino Porque abarcamos el fútbol femenino y también la tercera división Y también queremos notificar Twitter, que tenemos también nuestra propia red social Que es arroba guión bajo Ataque Directo mi estimada Carlita, ha sido un placer, muchas gracias por participar con nosotras en esta entrevista, te deseamos mucho éxito y que te siga yendo bien con este trabajo arduo que vas a tener por meses a través de, de tu home office. Exacto, gracias Gonzalo. muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, vamos a estar acá siempre. Perfecto, y también a todos aquellos que nos sintonizaron, le queremos dar las gracias por su sintonía, tuvimos una alta... Valga redundancia, sintonía que tuvimos el día de hoy Saludar también a nuestro DJ Nuestro jefe, DJ Fakir Que estuvo a cargo de la puesta en escena Muy, pero muy buen trabajo el que realizó el día de hoy Y la próxima semana Vamos los lunes Ahí estaríamos con Denise, con Giselle, esperemos que con Marisela Porque vamos a hablar de la selección chilena Porque habíamos hablado De lo que habían realizado en la Turkish Women's Cup Y también íbamos a hablar Vamos a Analizar el tema del repechaje, porque suspendieron los Juegos Olímpicos Y lo que pasó con los 20, así que eso vamos a hablar este día lunes Súper, súper, ahí vamos a estar atentos, vamos a, estar, vamos a hablar de todos esos detalles eh, de nuestra selección Cómo están ellas también viviendo esta cuarentena, que va a ser un tema Sí, claro está, Carlita, un placer saludar también a Carmen Araya que nos acaba de escribir Que dice, cariños para Carlita, sigue adelante, lo hace muy pero muy bien y coincido plenamente, Carla, para nosotros ha sido tremendo aporte significativo dentro de la radio Y por supuesto que te sigan llegando cosechas en tu trabajo Sé que tarde o temprano Unión la Calera va a volver a la, a la división que realmente se lo merece Y esperemos que sea pronto Así que gracias, nos encontramos en una de las 22 horas Así que vamos a estar informando todo el acontecer del fútbol femenino con la selección chilena Frakir, muchas gracias, te agradecemos la puesta en escena y por mi parte me despido, ha sido un placer saludarlos a todos, sigan sintonizando nuestros programas en Tu Zona X, ya mañana se viene LDP con nuestro compañero Roberto Alfaro y Tarnas Graham a partir de las 18.15 horas por la señal de Tu Zona X con LDP, también vamos a tener la Sexy Coach, ahí vamos a estar informando qué día va, si va el viernes o va el sábado y por supuesto nuestros compañeros de labores de Solo para Perdedores con Félix Goring y banner Ríos Así que ahí vamos a estar informando qué otros programas se van a estar sumando Ah, y también se me olvidaba señalar que el sábado va a estar Mágico y Misterioso Con Molly Jones, Mano Star y Claudette eh, Stern Así que ahí vamos a estar informando con más sí. detalle a través de nuestras redes sociales X el Instagram y en Tuzona X a través de Facebook un placer, nos encontramos el lunes a partir de las 22 horas por la señal de tu zona X con ataque directo femenino y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao.